Vamos a otra información. El procurador del Estado, Pablo Minacho, ha señalado que no se recibió ninguna notificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia que habría planteado la oposición con relación al tema de la repostulación. La Corte no ha conocido temas de reelección. Eso es todo... No la Corte, la Comisión. La comisión ha rechazado límite solicitudes de medidas cautelares presentadas en el tema de reelección. las ha rechazado de manera plena, total. Y el día de hoy no existe absolutamente ningún caso que tenga que ver con ese tema Pero en sí el seno de la, la Comisión. Interpretación de la 23 de la Convención. No la existe 23. tampoco. Eh, si existiera, hubiera, hubiese una notificación por parte de la Corte, porque quien hace eh, opiniones consultivas es la Corte y la Corte tiene inicialmente que consultar con no, todos los países al respecto. No, solución, solución, no, solución, no hay absolutamente porque, nada. O sea, una cosa es la admisión. Es que no sea, hay. No hay, no hay ahí absolutamente en nada. Admisión. Nada. Este tema estaría cerrado no, Cero No, kilómetros, no hay.